Eh, Comenzará ahora hablando Astrid eh, Agenjo a, a Calderón eh, sobre economía de los cuidados, que nos va a dar como una charla, una charla marco y, y después pasaremos a, una, a hacer una especie de una mesa redonda, digamos, eh, que lleva por título COVID, cuidados y mercados. Y, y por último, pues cerraremos la jornada con, una especie, con un pequeño recorrido sobre todas las actividades que hemos realizado, principalmente para que sepáis, bueno, pues todo lo que hay disponible online y que podéis utilizar como, como recursos. Y para dar comienzo a, a la jornada, contamos con, con Javier Martín Nieto, que es Subdirector General de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid y que gracias a la financiación de, del Ayuntamiento pues podemos realizar esta jornada y también todo el trabajo que hemos realizado durante, durante el último año. Así que Javier, te, te cedo la, la palabra. Pues eh, hola, eh, buenas tardes a todas y a todos. Eh, y, y nada, bueno, por mi parte muy breve, no eh, Efectivamente, este es uno de los eh, proyectos que cofinanciamos a través de, de la convocatoria de, de Educación para de un Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Global de, de 2019. Eh, es una convocatoria que, que todos los años eh, publica la Ayuntamiento de Madrid. Y mm, a mí un poco mm, me gustaría sobre todo resaltar hoy, no primero mm, felicitar tanto a Economistas Sin Fronteras como a la Asociación Andecha, el trabajo realizado durante este año, además durante un año especialmente complicado, ¿no? Eh, con la pandemia por medio y proyectos que, bueno, pues que estaban diseñados de una manera y que todos hemos tenido que trabajar para eh, readaptarlos a la situación. Y en eso, pues yo quiero reconoceros el, el esfuerzo para que eh, al final todos los proyectos eh, hayan podido salir adelante y cumplir sus, sus objetivos. Y, y, y eso es un. Una cuestión importante, ¿no? Eh, en segundo lugar, eh, bueno, hace poco teníamos un, pues una reunión de seguimiento con, con economistas sin fronteras para ver las actividades que, que se habían ido realizando a lo largo del proyecto y la verdad que, que son súper interesantes. Además, de algunas, eh, yo creo que muy importantes, por ejemplo, todos los talleres que se hacen en los institutos. A mí me parece que es un tema fundamental, ¿no? Si queremos avanzar en el tema de la corresponsabilidad, y en la perspectiva de género yo creo que es muy importante que se trabaje desde, desde la infancia y, y con, con los más jóvenes, ¿no? Pero luego también, bueno, eh, la verdad que actividades eh, que creo que han quedado muy chulas, readaptándolas, ¿no? En la situación, el tema del, de los paseos por los barrios eh, de forma virtual me parecen muy interesantes Yo he estado viendo Tetuán, Aranzuela y tal, y, y, y la verdad que fenomenal, ¿no? Eh, y, y luego, bueno, otras actividades como el tema del juicio, el tema de la propia AF, ¿no? que me parece interesantísima sobre eh, la valoración de lo que supone, lo que debe de supo, o debería de suponer la economía el tema de los cuidados, ¿no? que me parece que es un tema fundamental y en el que es necesario que se sigan haciendo estos proyectos y que se siga tratando este asunto. Y yo hoy, sin ir más lejos en, en las noticias, veía cómo eh, eh, había mucho alboroto porque, eh, bueno, pues parece ser que, que las previsiones dan que el año que viene, pues la economía va a crecer, eh, eh, pues no sé cuántos puntos del PIB y dos, tres o cuatro más puntos de lo previsto. ¿no? Y, y al final la reflexión es que después de pasar por esta pandemia, empieza sin ser muy pesimista, pero yo no sé si vamos a aprender mucho de ella, no porque otra vez de nuevo... Eh, parece que todo en la economía lo, lo, lo limitamos a los puntos que vamos a crecer del PIB ¿no? y, y al final pues es interesante y es importante que siga estando en el debate eh, todo eh, eh, el tema de los modelos de desarrollo económico donde el PIB no es lo fundamental y donde temas como el tema de los cuidados eh, tiene que seguir estando ahí cada vez más ¿no? y, y yo creo que en, eh, la, en, en toda la literatura extranjera empieza a ser más habitual y, y yo aquí, pues, mm, hay que, reconozco el papel de, de economistas y, y de crear y de tener eh, siempre candentes todos estos temas, tanto el tema de, de los cuidados como el tema de, de la corresponsabilidad y el tema de las desigualdades. ¿no? Y sobre todo, como decía, y un poco para terminar, quizá lo, lo más preocupante después de todo este periodo de pandemia eh, no es que salgamos creciendo, sino quién se puede quedar atrás de ese crecimiento. ¿no? Y ya hemos visto que desgraciadamente la pandemia ha afectado especialmente a los, a los colectivos más vulnerables, entre ellos a las mujeres, a aquellos que tienen menos oportunidades de, de acceder a la tecnología, etc. Y ahora tenemos el gran riesgo de que bueno, haya un crecimiento muy rápido después de esta pandemia, pero de ese crecimiento, quién se queda atrás otra vez, sean esos colectivos más vulnerables, entonces eh, eh, habremos todavía empeorado más. ¿no? Con lo cual, pues bueno, como decía, por parte del ayuntamiento, felices de que bueno, el proyecto le queda poco para terminar, está previsto que, que termine a finales de mayo, que se ha podido llevar adelante y en ese sentido estamos muy felices, eh, muy, muy contentos con el resultado, con, con todo lo que hay en la página web y claro, las actividades realizadas. Y, y bueno, pues nada, animaros a seguir haciendo este tipo de proyectos que son, que son tan necesarios. Nada más. Pues muchas gracias, Javier. Y bueno, encantadas de, de tener la oportunidad de, de, de realizar todas estas actividades. Así que muchas gracias al Ayuntamiento de Madrid también. Y, y si os parece, pues damos paso ahora a Ciza Genjo Calderón, que nos va a hablar sobre, sobre los cuidados. Eh, que digamos que va a marcar un poco, va a hacer una especie de charla Marco. Eh, y bueno, Astis es, es, eh, es economista y es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Pablo de, de la Vida de Sevilla. Es profesor, eh, forma parte del grupo de investigación ECOECOFEM y, y, y también del Observatorio de Género, Economía, Política y Desarrollo. Y, y bueno, por mencionar una cosa más, pues ha escrito un libro, además, que ha salido hace muy poquito, que, que lleva por título Economía Política feminista, feminista, Sostenibilidad de la Vida y Economía eh, Mundial. Así que, bueno, pues eh, aquí os dejo con, con Astrid y, y nada, Astrid, cuando quieras. De acuerdo, muchas gracias Eva. Bueno, buenas tardes a, a todas y a todos. Eh, en primer lugar, siempre agradecer a Economistas Sin Fronteras que me ha dado la oportunidad de... ...de compartir este, estos proyectos tan, tan bonitos, ¿no? En los que coincido en que, en que hacen una labor fundamental, ¿no? de, de, de visibilizar, pues, lo invisible, ¿no? Como, como, como es eh, el título de estas jornadas, ¿no? Bueno, pues la idea de, de mi presentación es hacer, pues, esa, exactamente una introducción general a la Organización Social del Cuidado, sobre todo en el enfoque de la sostenibilidad de la vida. Eh, voy a compartir la pantalla... se está viendo verdad okay, eh, ¿cómo firmas, Eva? No, vale. está. hay algún audio abierto algún micro vale vale. Eh, de acuerdo bueno un segundito me voy a poner para no pasarme de tiempo que me dé un toque el móvil ¿vale? y, y comienzo bueno pues un poco la idea de, de, este, de esta presentación es, como digo, enmarcar eh, un poco esta, esta idea de la sostenibilidad de la vida, el enfoque eh, que de alguna manera subyace a, a toda la organización social del cuidado, un enfoque que procede de las miradas feministas sobre, sobre la economía, decir, ecofeministas, y que eh, se centraría en algunos elementos esenciales como es, en primer lugar, desplazar la idea de lo que convencionalmente se entiende por economía, es decir, si, como, como señalaba antes Javier, ¿no? pues si seguimos pensando que la economía es el crecimiento o la expansión de los mercados, pues es una mirada muy reduccionista, ¿no? porque realmente lo que debemos situar en el centro son las condiciones de vida de las personas, la cotidianidad, cómo sale adelante la vida en el día a día y cómo satisfacemos nuestras necesidades. Necesidades que, por supuesto, son materiales en algunos casos vamos a necesitar la compra de bienes o servicios para satisfacerlas, pero también tenemos otro tipo de necesidades inmateriales, de afectos, de cuidados, etcétera, que, que no proceden del mercado y que el mercado no tiene ningún papel en su satisfacción, ¿no? sino que intervienen otro tipo de agentes. Esa va a ser la, la primera idea, situar en el centro las condiciones de vida de las personas y aquí el cuidado eh, se establece o, o se interpreta no solo como una necesidad o un trabajo que permite satisfacer esa necesidad, sino que el cuidado se entiende como un punto de vista estratégico para eh, preguntarnos si en este sistema económico se cuida la vida, ¿no? si se sostiene la vida y en qué condiciones y qué obstáculos eh, emergen. Entonces el cuidado va a suponer un punto de vista central cuando de lo que se trata es de situar a la vida, a las condiciones de vida y las personas en el centro de, de la economía. En este sentido, el éxito económico no va a venir asociado por, eh, por, por la, el beneficio, ¿no? o la abstención o la maximización de beneficios, sino que va a estar asociado a la consecución de bienestar humano, es decir, no a la mera supervivencia, satisfacer necesidades básicas y sobrevivir y, y estar así, sino al alcanzar condiciones de vida, estándares de vida, calidad de vida... Eh, socialmente ¿no? o lo que hablamos siempre en términos de, de consecución de vidas dignas. Eh, y aquí, desde, esta, desde, desde todas estas ópticas que estamos planteando pues, cómo se cuida la vida, poner la vida en el centro, eh, siempre hay que tener como, también como, como punto de vista clave las relaciones de poder que se generan en el sostenimiento de la vida, ¿no? eh, que atraviesan esa gestión cotidiana de la vida y aquí el enfoque de género obviamente va a ser un punto de vista central. Eh, el género, por supuesto, atravesado por otros ejes, como va a ser la edad, como va a ser eh, la raza, la, el estatus migratorio, como va a ser las distintas capacidades, etc. Esos son, por tanto, cuatro claves fundamentales en este enfoque de la sostenibilidad de la vida. Y aquí, claro, podemos decir entonces, ¿vale? ¿y cómo se sostiene la vida en el marco de este sistema económico, de un sistema económico realmente existente? Bueno, pues para ir contestando a esta pregunta, para ir desgranando el eh, cómo se sostiene la vida, podemos ir atravesando distintos niveles desde un punto de vista más macro o más eh, sistémico hacia un punto de vista más micro que tiene que ver con las personas concretas. ¿no? En ese plano macro, claro, cuando, o, o ese nivel superior, ¿no? Cuando, cuando hablamos de cómo se cuida la vida o cómo se sostiene la vida, un primer eh, elemento fundamental que hay que tener en cuenta es la relación entre la economía y la naturaleza, es decir, el sistema económico está inserto en un sistema social más amplio y este a su vez en la biosfera, ¿no? Y es fundamental que exista esa compatibilidad entre, eh, entre el sistema económico con esos sistemas biológicos y naturales, porque si no, es que no es que no se sostenga la vida, sino que es que no sería posible la vida, ya no sostenerla, sino que exista o que se dé la vida, porque la naturaleza no es solo un factor productivo, tal y como nos plantea la economía convencional, es decir, un almacén del que extrae recursos y un vertedero al que desecharlo, ¿no? sino que la naturaleza es fuente de vida, fuente de biodiversidad, y es fundamental que sea compatible en estos términos. Si seguimos descendiendo ante esa pregunta amplia de cómo se sostiene la vida, eh, lo que salen a, a la luz son múltiples esferas de eh, generación de recursos que permiten satisfacer nuestras necesidades. Es decir, lógicamente, vivimos en un sistema económico capitalista donde el mercado ocupa un papel fundamental en, en cómo satisfacemos nuestras necesidades, ¿no? El mercado y sobre todo, eh, es decir, como personas que vendemos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario, y ese salario eh, de, procedente de ese trabajo mercantil pues como un recurso fundamental, claro, lógicamente para comprar ciertos bienes o ciertos servicios en el ámbito del sector privado, ¿no? Pero eh, también hay otros elementos, que otros agentes, otras esferas de actividad que, que, que nos proporcionan recursos fundamentales en nuestro día a día, ¿no? Solo hay que pensar en las necesidades que tenemos desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos. El mercado ocupa un papel importante, pero no el único. No todo está ocupado por el mercado. Por tanto, la economía no solo, cuando pensamos en el funcionamiento de la economía, no solo podemos pensar en cómo funciona el mercado, ¿no? Porque el Estado nos proporciona también eh, recursos fundamentales para sostener, para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Toda una serie de bienes o servicios públicos que son fundamentales en el marco de un Estado de bienestar, ¿no? en nuestro caso concreto, en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de pensiones, de pensiones sociales, de atención a la dependencia, etcétera etc. ¿no? Por otra parte, tenemos también eh, una esfera fundamental que son las redes sociales y comunitarias, nuestro, nuestras redes de apoyo, ¿no? nuestras redes vecinales finales, nuestras, eh, nuestros colectivos, nuestros grupos que, que nos permiten satisfacer nuestras necesidades, que nos permiten eh, o que nos proporcionan eh, esa ese, ese mejora también de las condiciones de vida y por último tendríamos los hogares como esa esfera clave en la sostenibilidad de la vida porque es donde todos esos recursos de esas otras esferas llegan y al final los hogares actúan como ese colchón último e, ese, ese espacio de bienestar cotidiano ese, ese espacio de bienestar encarnado en las personas concretas que, lo, que los componen ¿no? claro, qué es lo que vemos mm, muy brevemente ¿Qué papel en nuestro contexto concreto tiene cada una de estas esferas? Pues ¿qué estamos viendo? Los estados, por ejemplo, a, a medida que, eh, este, por ejemplo, en esta última década, a raíz de, de la última crisis, pero no solo esta última crisis, sino que tiene que ver con todas las políticas neoliberales que nos vienen, eh, digamos, atravesando el funcionamiento de la economía desde hace décadas hace que los estados sean cada vez más estados del bienestar, en este caso estados más adelgazados, ¿no? a raíz de toda una serie de privatizaciones, de recortes sociales, de erosión progresiva de instituciones como puede ser la negociación colectiva o la propia fiscalidad progresiva. Es decir, el, el Estado cada vez va teniendo menor responsabilidad en el sostenimiento de la vida frente a, a mercados cada vez más, eh, digamos, más eh, fortalecidos, ¿no? Todo lo que todo es un sector privado. Si bien, por otra parte, los mercados de trabajo son el mercado de trabajo o una, más bien las relaciones laborales, son relaciones laborales cada vez más precarizadas a raíz de toda una serie de políticas de corte deflacionista, de todas las reformas laborales, de forma que eh, dependemos cada vez más, eh, digamos, como el Estado se va reduciendo, cada vez necesitamos tener más dinero, es decir, más salario para poder conseguir eso que ya no nos ofrece el Estado, conseguirlo en el sector público, pero eso, ese salario cada vez es más, bueno, digamos que se ha producido también un estancamiento y cada vez más eh, las condiciones laborales son cada vez más, más precarias, más inciertas, más inestables, ¿no? de forma que eh, somos poblaciones muy dependientes de los salarios y, por tanto, muy eh, vulnerables ante los económicos. Otra esfera que merece rescatar es, son las redes sociales y comunitarias y como también en estas décadas se van produciendo un debilitamiento, claramente, además, en las ciudades, por ejemplo, e incluso en los pueblos, en los pueblos las redes sociales y comunitarias están mucho más fortalecidas, pero en las ciudades lo que vemos es también un debilitamiento. En última instancia, si se producen todos eh, estos cambios en cada una de esas esferas, luego son los hogares, en última instancia, los que absorben los que absorben los shocks económicos, los que actúan como ese colchón último de ajuste, ¿no? desplegando pues, múltiples estrategias de supervivencia, Uh, por, par, partiendo, por, por supuesto, del endeudamiento, pero desde luego del trabajo no remunerado, invisibilizado, que actúa como eh, factor equilibrante. Y aquí es donde eh, eh, merece la pena rescatar esta metáfora que utilizamos en economía feminista, de la idea del iceberg económico, en el sentido de que hay toda una parte que está visible, que es la que está compuesta fundamentalmente por el mercado y, los, y el Estado, ¿no?, la, de todo lo que tiene que ver con el ámbito mercantil, con el ámbito productivo, con el trabajo remunerado, que está sostenido por eh, todas esas esferas que tienen que ver con las redes sociales y comunitarias y por supuesto con los hogares, con el ámbito de lo doméstico, de lo reproductivo, y que eh, si eso, si, digamos, si, si esa parte eh, que podemos... Es que es difícil separar lo productivo y lo reproductivo, porque al final todo es lo mismo, pero si nos sirve esa, esa separación, la parte productiva no tendría, no podría darse, sino, es decir, las personas no podríamos ir a vender nuestra fuerza de trabajo, ir a nuestras empresas, ir a nuestra... si no tuviéramos toda una serie de necesidades satisfechas que tienen que ver con la propia supervivencia, con el, con el, de, en el mantenimiento de los cuerpos vulnerables y de la, también de las personas que tenemos a nuestro cargo. Es decir, hay toda una parte que es fundamental para la economía, que tiene que ver con esa gestión cotidiana de la vida. Eh, pero que está totalmente invisibilizada. ¿eh? Es decir, esa es una parte que no se ve, que no sé ni siquiera lo que ahí ocurre, no se nombra como trabajo, son las cositas de las mujeres, ¿no? O sea, eso no se nombra como trabajo, eh, no se mide, no se remunera lo que ahí ocurre, y sobre todo lo que creo que es más importante es que no se politiza lo que ahí ocurre. Es decir, no se convierte en conflicto político lo que ocurre en esa esfera de lo doméstico, en esa esfera de lo reproductivo. No tiene ese componente político que sí tiene esa parte esa parte invisible, ¿no? Por eso hablamos de, esa, de, que, de que está invisibilizado sobre todo porque no, eh, no, no genera conflicto político lo que ahí ocurre. Entonces, una vez que hemos visibilizado que hay múltiples esferas que permiten sostener la vida, hay un último nivel que tiene que ver con que esas esferas no están compuestas por entes abstractos, están compuestas por personas concretas que son las que en última instancia asumen la responsabilidad de sostener la vida. Y ahí... Cuando nos preguntamos qué personas asumen esta responsabilidad, emergen múltiples relaciones de poder que es fundamental desvelar, que es fundamental visibilizar también. ¿no? Y aquí el género actúa como un elemento estructurador clave. El género, por supuesto, atravesado, como decía antes, pues por la clase social, por la raza, estatus migratorios, distintas capacidades y de género, etcétera, etcétera, que van a eh, definir eh, qué personas asumen mayor responsabilidad sobre el sostenimiento de la vida. ¿no? Cuando miramos ese, ese nivel micro desde una óptica, desde un enfoque de género, desde una mirada feminista, lo que observamos es, en primer lugar, que ese iceberg está sostenido por la división sexual del trabajo, esa idea que, bueno, tradicionalmente eh, se asocia a la idea del hombre proveedor, mujer ama de casa, aunque ahora eh, actualmente eh, sería más bien una división de hombre o hogares, más bien con un solo proveedor, perdón, eh, hombre proveedor, mujer también proveedora pero también ama de casa, es decir, como, como cuidadora principal, eh, y todo eso cómo se traduce en esa, en esa eh, concreción micro que sería la familia nuclear tradicional y cómo todo ello, tanto la visión sexual del trabajo, eh, como, como digo, todas esas relaciones de poder en la, en, en la hora de repartir los cuidados, tiene mucho que ver con lo que desde la economía feminista se denomina la ética reaccionaria del cuidado. Es decir, cómo desde que somos niñas. La feminidad hegemónica, eh, lo que se supone que es ser mujer, y más que ser mujer, ser una buena mujer, está muy asociada a, esa, eh, a ese rol cuidador, a esa labor de cuidadora, la buena madre, la buena hija, la buena esposa, ¿no? Como desde que somos pequeñas, los juguetes que nos están diciendo con los juguetes que tenemos que, que jugar, todos nos van, nos van eh, construyendo ese rol cuidador, ¿no? Hablamos de roles de género, claramente, y el rol absolutamente feminizado es ese rol cuidador, que por supuesto... Yo esto siempre, siempre lo digo en estos términos, o sea, por supuesto que nosotras, las mujeres, en principio podemos parir, podemos amamantar, eh, pero no tenemos ningún gen que nos diga que fregamos mejor el váter. ¿Mm? O sea, es una construcción social en base a esa, a esa ética del cuidado que se asocia a esa feminidad hegemónica, además, cuidados que están en esa feminidad no muy asociados a, al sacrificio, al amor, es eh, decir, un poco eh, al que tú cuidas porque, porque bueno, porque amas, ¿no? Eh, y claro, a la hora de cuidar, por supuesto que hay muchas dosis de amor, pero también hay mucha eh, norma social, mucha imposición, mucha culpa, y eso es fundamental eh, verlo, ¿no? eh, Entonces, todo esto podemos resumirlo en esa idea de, de ética reaccionaria del cuidado que está en esa, eh, que atraviesa ese iceberg económico y que tiene mucho que ver con esa invisibilidad de las esferas domésticas y reproductivas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos comprobar eh, esta división sexual del trabajo? ¿no? Pues aquí, eh, es decir, lo que vemos, por ejemplo, en nuestro contexto, en nuestro español, las últimas décadas, las mujeres hemos salido a la parte productiva de forma prácticamente a la par, ¿no? O sea, estamos en los mercados de trabajo prácticamente a la par que los hombres, estamos en las universidades, estamos en esa parte productiva prácticamente 50-50, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los hombres no han entrado a esa parte reproductiva en la misma proporción en la que nosotras hemos salido. ¿Qué ocurre? Que ahí se produce un desajuste fundamental, porque las necesidades cotidianas de mantenimiento del cuerpo, de, de cuidados, de cuidar a nuestros niños, nuestras niñas, nuestros mayores, a las personas dependientes, cuidarnos a nosotras mismas, alimentarnos, comprar, cocinar, fregar, barrer, eh, planchar, etcétera, etcétera, todas esa, esas necesidades no han cambiado. Lo que ocurre es que no hay una, una persona plenamente disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, para poder eh, satisfacer esas necesidades. Claro, ahí se produce un desajuste fundamental que tiene, que conlleva una serie de problemas sociales de profundo calado. ¿Mm? Y todo este desajuste que podemos englobar en esa crisis de los cuidados tiene mucho que ver, por supuesto, con la caída de las tasas de natalidad, con la, el envejecimiento de la población, con las desigualdades de en los mercados de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo podemos comprobar, como digo, ese desajuste con un indicador fundamental que son los usos del tiempo. El Instituto Nacional de Estadística ha realizado dos encuestas en las que nos plantea eh, hace una, una encuesta en la que pregunta, pues, a qué dedicamos nuestras 24 horas del día, ¿no? ¿En qué tipo de actividades distribuimos nuestro tiempo? Cuando vemos las labores de cuidados, o sea, lo que el INE llama hogar y familia, que es fundamentalmente trabajo doméstico y de cuidados, lo que observamos es estas diferencias entre hombres y mujeres. Estamos hablando que en lo que tiene solo que ver con, como digo, en, con, el, con el trabajo doméstico y de cuidados, las mujeres estamos dedicando de media 34 horas más a la semana que los hombres. ¿Mm? Por ejemplo, en el cuidado de educación de los hijos estamos hablando de 11 horas más, ¿no? Eh, y así su, sucesivamente, ¿no? En distintos tipos de cuidados y distintos tipos de labores domésticas. Claro. 34 horas a la semana que estamos en los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados son 34 horas que no estamos en otro sitio, que no estamos en el trabajo remunerado, que no estamos en mm, descansar, que no estamos en autocuidarnos, que no estamos organizándonos políticamente, sindicalmente, que no estamos... Es decir, al final incluso lo podemos reducir a esa mera cuestión de tiempo, ¿no? Porque si algo nos iguala a las personas son las 24 horas del día y nosotras estamos más tiempo en ese espacio doméstico, sobre todo... Este, estos cambios se ven, eh, sobre todo cuando hay eh, responsabilidades a cargo, lógicamente, cuando hay criaturas, cuando hay personas mayores a las que cuidan, no Entonces, como vemos, eh, las mujeres hemos actuado, repito, en nuestro contexto concreto y, por supuesto, siempre atendiendo ese punto de vista interseccional, pero hemos actuado, actuado como ese factor equilibrante oculto, resolviendo la reproducción cotidiana de la vida con una sobreexplotación de nuestro tiempo y de nuestro trabajo. Además, en muchos casos, mistificado en esa idea o en ese discurso muy neoliberal de la superwoman, la mujer que todo lo puede y que por supuesto además sale perfecta en voluntad de todo esto, ¿no? Guapa, eh, trabajadora, que la, mujer de su casa, es como todo, ¿no? Y encima, encima ese discurso que nos ha sobrecargado y nos explota a, a distintos niveles, encima eh, lo tendríamos que aplaudir porque las mujeres son guerreras, ¿no? eh, Pero otra de las estrategias es redistribuir cuidados entre unas mujeres y otras también en base... a a ejes de poder, muchas veces eh, el traspaso generacional no como eh, abuelas no también abuelos por supuesto, en ese caso prácticamente a la par, están cuidando eh, no están ayudándonos en esa gestión cotidiana de la vida y por supuesto como eh, un elemento fundamental que tiene que ver con eh, el empleo de hogar, es decir, con contratar a mujeres generalmente con una situación de vulnerabilidad mayor generalmente van a ser Mujeres migrantes, probablemente de situación o mayoritariamente situación irregular, en lo que se conforman estas cadenas globales de cuidado, en las que mujeres están dejando sus responsabilidades de cuidado a cargo de otras mujeres para venir aquí a satisfacer nuestra, o nuestras necesidades de cuidado. ¿no? Yo creo que más adelante en la mesa vais a tener ocasión de hablar de empleo de hogar y de, del régimen eh, profundamente discriminatorio que existe en España y todo lo que hay que, que luchar en ese sentido. Entonces, eh, toda esta, esta división sexual del trabajo, como digo, tiene consecuencias fundamentales en la vida de las mujeres. Por ejemplo, desde el punto de vista del mercado laboral, claro, no nos puede sorprender que el hecho de estar más tiempo en el trabajo doméstico y de cuidados, como digo, es menos tiempo en el mercado de trabajo. No es de extrañar que tengamos menores tasas de actividad, menores tasas de empleo, mayores tasas de temporalidad, mayores tasas de parcialidad, ¿m? que tengamos más interrupciones en la carrera profesional. Que no podamos romper esos techos de cristal o que no salgamos de esos suelos pegajosos ¿no? de precariedad, de actividades feminizadas absolutamente precarizadas. No nos puede sorprender que todo eso tenga su eh, digamos, tenga su reflejo en que en última instancia estamos ganando menos dinero. Claro, si es que estamos menos tiempo en el mercado de trabajo y además el tiempo que estamos ganamos menos dinero, por ejemplo, porque no tenemos el mismo acceso a ciertos complementos salariales como puede ser, por ejemplo, hacer horas extras, porque eso supone más disponibilidad de tiempo. Entonces, la brecha salarial, en última instancia, no hace referencia a esa discriminación directa, oye, te pago menos porque eres una mujer, sino que está haciendo referencia a este conjunto de desigualdades estructurales que atraviesan el mercado de trabajo y que tienen que ver con la división sexual del trabajo de la que hablábamos. ¿no? Una brecha salarial que, por cierto, se refleja en la última etapa de la vida, en la brecha de las pensiones, y que, por supuesto, tiene su contrapartida, pues en todo el retraso, los retrasos que está viendo en la edad de maternidad, eh, en ese bueno, en esos eh, horizontes más inciertos, en esos proyectos de vida, eh, es decir, que una, una división sexual del trabajo que tiene unas consecuencias diferenciales claramente para las mujeres. ¿no? ¿Qué vemos en esta crisis? En esta crisis el problema no es solo el COVID, o sea, el, el, la, la COVID-19 ha venido a, eh, bueno, supone por supuesto una tragedia a múltiples niveles, pero no podemos olvidar que eh, antes del estallido de esta crisis estábamos inmersas en un contexto de crisis eh, sistémica y civilizatoria eh, que ya preexistía. Estábamos en el marco de un colapso ecológico absoluto que estaba poniendo en riesgo la posibilidad de la vida. Una crisis de reproducción social que tenía mucho que ver con toda esta precarización de las condiciones de vida, con toda esta, eh, esta quiebra de horizontes vitales, esta incertidumbre estructural que nos asola. ¿No? O sea... Con, con, eh, con todo esto, ¿no? Y esa crisis de los cuidados que tiene que ver con ese desajuste que os decía en torno a cómo estamos cuidando y si son cuidados satisfactorios, tanto la forma de recibirlos como la forma de darlos, ¿no? Es decir, que la crisis de la COVID viene a acentuar también estos problemas, ¿no? Estos problemas que preexistían, ¿no? Porque eh, en última instancia estamos en el marco de un conflicto capital-vida que decimos en términos de la, de la economía feminista en el que se observa que existe un conflicto fundamental entre los procesos de acumulación capitalista y los procesos eh, de sostenimiento de la vida de las mayorías sociales en condiciones de justicia y equidad. Pero, obviamente, esta crisis supone un punto de inflexión eh, en este sentido, claramente en la crisis de los cuidados, se vuelve a poner sobre la mesa que las mujeres estamos a la cabeza de la organización social del cuidado, en primer lugar, seguimos siendo las cuidadoras primar primarias en los hogares, en un momento en el que los cuidados se intensifican, ¿Por qué? Es decir, las necesidades de cuidado se intensifican, se necesita echar más tiempo. ¿Por qué? Lo primero, porque hay personas enfermas, sobre todo imaginado en los periodos de confinamiento, personas enfermas que no se podían acudir a los hospitales, que no, y había que cuidar en casa. En casa también había que mantener la actividad educativa de, lo, de los niños y de las niñas, ¿no? Había que, por supuesto, tener que trabajar, pero además es que la pérdida de ayuda mutua familiar o comunitaria también se ha prescindido en el caso de los abuelos a abuelo, la abuela es evidente por qué no porque hay riesgo de contagio entonces eso que era una estrategia fundamental para sacar la vida adelante en el día a día y un poco conciliar pues ahora esa estrategia no existe no eso por tanto por un lado mujeres como cuidadoras primarias en los hogares pero también mujeres como principales empleadas en esos sectores esenciales asociados al cuidado debido a esa segregación ocupacional que existe no que estamos en los sectores eh, ...nuestro empleo es fundamentalmente en sectores que tienen que ver con el cuidado... ...sector sanitario, en el educativo, en el empleo de hogar, en, ser, en servicios sociales, etcétera, etcétera... ¿no? ...en todos esos sectores que tienen que ver con el, con el cuidado y que son sectores esenciales... ...lo cual, por tanto, ha intensificado en última instancia, de forma generalizada... ...una intensificación del tiempo de trabajo de las mujeres y a su vez también una mayor exposición al virus. Por tanto, preguntas que nos quedan en esta crisis y que habrá que ver en un plazo un poco, cuando tengamos un poquito más de distancia para, para ver los datos, pues ver, por ejemplo, si en los periodos de confinamiento ha aumentado la corresponsabilidad en los hogares, o sea, el hecho de que familias nucleares, no vamos a poner, eh, parejas heterosexuales, donde vuelven y están todos los miembros del hogar eh, pues, confinados o teletrabajando bueno ha aumentado la corresponsabilidad en los hogares, porque lo que se observa, los primeros estudios que existen, es que bueno se observan mmm, pautas más igualitarias, pero en realidad la única... Actividad en la que los hombres han asumido la responsabilidad principal ha sido fundamentalmente en la compra, no por casualidad la compra era lo que nos permitía salir, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, ver hasta qué punto se ha aumentado la corresponsabilidad y, esa, y si esa corresponsabilidad ha venido para quedarse o es meramente coyuntural, ¿no? Por otro lado, el teletrabajo, hasta qué punto siempre se ha planteado que era una fórmula muy interesante de cara a la conciliación. Pero yo creo que también estamos viendo los riesgos que tiene de falta de desconexión, de que los márgenes entre la vida personal, laboral, eh, familiar se diluyen, en los tiempos de descanso, en fin, nuevos riesgos laborales. Entonces, muchas cautelas también, eh, por supuesto muchas ventajas, pero también muchas cautelas, ¿no? ¿Qué ocurre con las ocupaciones altamente feminizadas, muy aplaudidas desde los balcones, si van a mejorar las condiciones laborales? El ejemplo creo del empleo de hogar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿No? Eh, por supuesto, observar de forma muy detallada cómo eh, van a aumentar las desigualdades o cómo han aumentado las desigualdades y, por supuesto, eh, lo que tiene que ver con el aumento de la violencia machista. ¿no? Y ya para terminar, estoy yendo un poquito rápido, disculpadme, pero bueno, para que dé tiempo a todo. Eh, por, eh, cuando hablamos de, estamos hablando en, eh, todo el tiempo de sostenibilidad de la vida ¿no? y, de, y de cómo se sostiene la vida. Entonces, no solo hay que plantear la sostenibilidad de la vida como, eh, un, como un esquema teórico de, con estos distintos niveles para ir viendo nivel a nivel qué elementos hay que tener en cuenta para ver si, si se sostiene la vida, sino que la sostenibilidad de la vida también es una meta política. O sea, desde estas propuestas lo que se pretende es avanzar hacia un sistema económico que ponga la vida en el centro y que sostenga la vida. Y ahí hay mucho, muchas tareas que hacer. A, a, en distintos niveles y con distintos tipos de urgencia. Una urgencia clave es la lucha contra el colapso ecológico. Y aquí todas estas ideas del capitalismo verde pues, son una huida hacia adelante. Eh, si no se habla de, de, de transformar el modelo productivo, de, de transformar los patrones de consumo, de reducir drásticamente la extracción de materiales y de consumo de energía, de, de crecer, ¿no? es decir, de priorizar la redistribución, frente al crecimiento. Si no empezamos a plantearnos eso ahora que estamos en un momento, en el caso europeo, en el caso español de forma concreta, con estos fondos europeos que nos están hablando de una modernización de la economía, de avanzar una economía verde, eh, probablemente esa economía verde va a ser incompatible con pensar que, hay, que lo que hay que hacer es seguir creciendo para estar bien. ¿no? Entonces, eso por un lado, que tiene que es un elemento fundamental para la sostenibilidad de la vida. Eh, otro elemento clave es recuperar derechos laborales. ¿no? Eh, el empleo, muchas veces en los feminismos hay debate sobre si el empleo es un fin en sí mismo o es un medio yo creo que eh, el empleo y el salario debe ser un medio para poder eh, para empezar una reivindicación colectiva, Polín, pero partiendo de unas condiciones de vida digna, no lejos de, de la autoexplotación y de, y de ese discurso del sálvese quien pueda que nos tiene tan, tan cautivas, ¿no? Por supuesto reclamar derechos de conciliación reales de la vida personal, familiar y laboral eh, y un poco salirnos tanto empresas como trabajadores y trabajadoras, de esa idea de la plena disponibilidad o de, o de que las personas somos mmm, libres de cuidado o estamos libres de cuidados, ¿no? porque no es realista, porque eso es una absoluta ceguera respecto a cómo funciona la vida y cómo funciona el ciclo de la vida. Y aquí, por supuesto, hay que avanzar eh, en ese derecho de conciliación, también parte no solo de la conciliación, sino también de la corresponsabilidad en el ámbito de los hogares, y aquí los hombres tienen mucho... Eh, que hacer, ¿no? mucho, mucho trabajo que hay que, que asumir, que, que por ahora pues, no se está asumiendo, sobre todo eh, porque, porque hay un talento cuidador que se está desperdiciando, porque los hombres tienen un talento cuidador que se está desperdiciando. Eh, por último, eh, cuando hablamos del de derecho universal a cuidados dignos, por supuesto hay que avanzar en políticas pues, más sectoriales de atención a la infancia, de atención a la dependencia. De empleo de hogar, pero es mucho más eh, interesante que los cuidados se planteen como una política palanca, tal y como plantea Maya Pérez ¿no? Es decir, eh, empujar desde los cuidados el cambio del resto de la política pública. Es decir, ahora que estamos, repito, estamos en un momento de reconstrucción, de modernización de la economía, los cuidados deben ser una palanca, deben ser el centro de, de cómo queremos modernizar la economía, porque en última instancia lo que debería ser, y retomo la idea inicial, el éxito de la economía no debería ser ese crecimiento, esa acumulación de beneficios ilimitado es sin pensar en la naturaleza o sin pensar en cómo son las condiciones de vida de las personas, ¿no? sino que debería ser, debería ser esto lo que está en el centro. Y los cuidados deberían estar en el centro a la hora de reformar eh, la política fiscal, a la hora de eh, plantear un, o replantear la política laboral, empezar a pensar en una reducción de la jornada. ¿no? Y, en última instancia, lo que tenemos que, que, que tener eh, claro es que eh, en esta organización social del cuidado, en esta, en esta sostenibilidad de la vida, no solo podemos esperar que venga por parte de la política pública, eh, los estados, o sea, el estado tiene que asumir su parte, por supuesto, pero las empresas tienen que asumir su parte, las redes sociales y comunitarias debemos fortalecerlas porque tienen una responsabilidad muy importante y porque pueden asumir una parte central cambiando el paradigma total de, de cómo organizar el cuidado y dentro de los hogares, que también tenemos que asumir nuestra parte, por supuesto, hay esa corresponsabilidad entre, entre, entre las distintas personas que lo conforman, en este caso, ¿no? fundamentalmente de, de hombres y mujeres. Y ahí hay que hacer un replanteamiento eh, a muchos niveles, ¿no? sobre todo desde el plano eh, individual, ¿no? no exigir tanto a ese ámbito de la política pública, sino sobre todo también partir de ese sospechómetro, de, esa, de repensar cómo... ¿Consumimos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo eh, asumimos las, las cargas de trabajo? Mmm, para, en última instancia, replantear, partir desde una misma ¿no? para poder eh, reproducir en, el, en, en lo colectivo. ¿no? Esa es un poco la idea, yo creo que es una idea feminista que, que merece la pena señalar y que merece la pena reivindicar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Astrid, por esa capacidad, además de condensar algo tan ¿no? que, está, que es complejo y que es extenso, además, y de, y de transmitirlo de esa manera. Un poco esa contradicción que existe entre esa transición verde y esa transición digital, como si la digitalización no, tuviera, no supusiera una depredación absoluta también de recursos. ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Eh, pero yo creo que es un momento excelente precisamente para... para Hacer fuerza social para que para que esta parte de los cuidados, del cuidado de la vida, no se, no se caiga en esa, en esa modernización, en esa transición. Y, no se, y desde luego no se quede, o aunque lo introduzcan en el discurso, eh, se le dote de recursos. Porque tenemos el ejemplo paradigmático de la ley de dependencia en su momento, una ley muy importante, si no está dotada de recursos, acaba ¿no? Entonces yo creo que es un momento eh, excelente, sobre todo para hacer fuerza desde, desde fuera, ¿no? Está en el corazón del capitalismo siempre, producir para el consumo, no para preservar la vida. Sí, yo creo que eso, lo opino, eh, que ahora lo que pasa es que, bueno, todavía esa agenda está todavía conformándose. Igual yo soy muy optimista, eh, pero creo que lo que debemos es, sobre todo, eh, apoyar ese, o sea, apoyarnos, eh, eh, aprovechar esa eh, oportunidad que tenemos de, de hacer palanca, ¿no? como decíamos, util, eh, estableciendo los cuidados en el centro. Para de ahí eh, reconfigurar el conjunto de la política económica. Pero, pero sí, si no, la, la economía verde pues está un poco detrás de esa idea del capitalismo verde que no deja de ser una falacia. Muchísimas gracias Astrid. A vosotras. Ha sido magnífico, gracias. Gracias, bueno, me, me despido porque tengo que salir. ¿De acuerdo? Que vaya muy bien. Gracias, Astrid. Bueno, pues si os parece, como os decía, me toca un poco introducir y, y facilitar el siguiente momento de, de, de la tarde. Y está pensado eh, como un diálogo, como un conversatorio con, con tres mujeres eh, que paso a presentaros. Eh, Dolores Comas. Ella es catedrática de la de antropología la, de Social de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Eh, ella tiene una larga trayectoria académica e investigadora en el ámbito de mujeres, eh, género y desigualdades. Eh, tiene dos libros, aparte de un montón de artículos en el ámbito, en el ámbito académico. Ahora si queréis eh, por el chat. Puedo poner eh, los títulos por si alguno lo queréis consultar a modo de, de bibliografía. Eh, recientemente ya está dirigiendo una, una investigación sobre el impacto de, de la pandemia sobre las personas cuidadoras de mayores y, y dependientes, sobre lo que nos va a contar más en este, en este ratito que, que continúa. Estamos también acompañadas por Blanca Coronel, que está ahí... Con la cámara apagada, voy a ver si... Hola, Blanca. ¿Está por ahí? Eh, Blanca Coronel es trabajadora del, del Hogar y, y Cuidados eh, y es socia de SEDOAC, Servicio Doméstico Activo, una de las organizaciones que están tratando de eh, bueno, luchar por los derechos de, de las trabajadoras del, del Hogar y Cuidados, por un, por un trabajo del hogar digno. Eh, que, que nos contará también un poquito más Blanca eh, queríamos agradecer muchísimo a Blanca porque ha sido una de las personas que además ha brindado su, su testimonio para las historias de vida que hemos hecho como parte de, del material de, del proyecto eh, las historias de vida son una técnica eh, cualitativa que proviene de la antropología social y también bastante usadas en, en sociología y mira que Dolores debe conocer muy bien ¿no? <ríe> Y que, y que bueno nos parecían una forma, una, una forma idónea eh, de poder recoger estas historias de, de cuidados que justamente nunca escriben la, la historia con mayúsculas, ¿no? pero que, que nos parecía también muy importante recoger y, y visibilizar eh, pues para saber realmente qué hay detrás de, de, de esas vidas que sostienen, que sostienen los cuidados ¿no? y que sostienen la vida valga valga la redundancia, entonces agradecerle muchísimo a Blanca esa colaboración también a Ana Herranz que está, que está también por ahí hola Ana hola, buenas tardes que fue otra de las personas que también ha brindado el, el testimonio para las historias de vida, las tenéis colgadas también en, en la página web de Economistas, en el enlace que ha colgado antes, antes Eva, lo tenéis, lo tenéis por el chat y a continuación tenemos también a Ana Montón, ella es de la cooperativa a tres calles eh, la hemos invitado porque nos parece una iniciativa interesantísima eh, una, un, un modelo diferente de organización eh, para las trabajadoras del hogar y cuidados y un, un modelo diferente también de abordar eh, con un modelo de cercanía que luego nos contará mucho mejor ella eh, las necesidades eh, de cuidados eh, entonces bueno, si os parece, eh, está planteada la, este ratito como más en un formato charla, como os decía, o conversatorio en el que voy a ir, eh, voy a ir haciendo algunas, algunas preguntas. Y bueno, unas están más dirigidas a, a unas de las invitadas a otras, pero vamos, que abiertamente podéis luego aportar después de, después de que una de las compañeras haya, haya hablado, si queréis añadir algo, o vale, o sea, que sentiros cómodas, cómodas en este sentido. Eh, bueno, eh, reflexionábamos sobre cómo la pandemia por... por COVID-19, eh, como ya introducía Astrid, pues ha supuesto una crisis de cuidados sin precedentes ¿no? y parece que todo eso que ha sucedido dentro, dentro de los hogares eh, bueno, en el que ha habido un, un trabajo de cuidados muy intensivo y en el que los usos del tiempo además han estado completamente eh, solapados ¿no? y ha habido una cantidad enorme de, de multitarea eh, pues bueno, ha permanecido invisible y, y muchos de esos aspectos han, están ahí como que parece que no han existido, como que eh, ese cuidado, una vez terminó el periodo de, de confinamiento, es como que algo ha pasado ahí ¿no? dentro, de, dentro de los hogares y, y no, sabemos muy bien, no sabemos muy bien el qué, ¿no? como que parece que se haya hecho por, por arte de magia. Entonces queríamos comenzar preguntándole, preguntándole a Dolors eh, si piensas que en la pandemia eh, ha aumentado las, las desigualdades en el reparto del trabajo de cuidados y si es así, pues hacia quiénes ¿no? y, y, y cómo y, y a qué coste, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se ha organizado esta desigualdad en la pandemia? Buenas tardes, buenas noches y gracias por organizar este tipo de, de jornada, coloquio, de charla, ¿no? porque nos ayuda a seguir pensando en cosas que seguramente todas hemos pensado, pero que va muy bien compartir. ¿no? Y, y bueno, como la pregunta va centrada sobre todo qué ha pasado en las familias. ¿No? en los hogares, pues bueno, muy claramente han sido las mujeres las que han absorbido la mayor parte del shock pandémico y las responsabilidades asociadas al cuidado, teniendo en cuenta que muchas veces se ha tenido que compatibilizar también con el trabajo remunerado. Y teniendo en cuenta que muchos de los apoyos que se puede disponer para cuidar, siendo de tipo privado o siendo de tipo público, desaparecieron. ¿eh? Desaparecieron sobre todo en la primera etapa del confinamiento. Entonces, eh, en esta so ha habido una sobrecarga en las mujeres que ha resultado a veces asfixiante, estresante, angustiante, eh, especialmente ¿no? cuando ha habido pues, niños y niñas pequeños. Y también especialmente cuando ha habido personas mayores ¿no? que de las que requieren cuidados. No todas las personas mayores requieren cuidados, pero algunas sí. ¿no? Entonces, un poco explicaré un poco una parte y otra, yendo rapidito porque hemos quedado así. ¿no? Es decir, en el caso de, de, de, de, de haber niños y niñas, bueno, hay personas que han podido hacer teletrabajo, otras no. ¿eh? Esto también hay una división social y de clase de, de los tipos de trabajo porque eh, en, en este sentido pues hay quienes lo han podido hacer y otros no. ¿no? Y eh, se, a, quien lo ha podido hacer se ha tenido que acompañar, recordemos que se cerraron las escuelas, y se ha tenido que acompañar pues, con orientar las tareas escolares, con comprar, para también preparar la comida para toda la familia, además entretener, porque las criaturas sienten mucho la presión por el encierro y la falta de contacto con amistades, se interrumpen las redes de apoyo, es decir, no solo están todos los, es decir, en casa los niños y niñas todas las horas, sino que a veces, y las personas que tenéis ¿no? trabajo como, como empleadas de hogar, pues sabéis que ha habido, y, y, y es el colectivo que ha padecido más ¿no? durante la pandemia, porque a veces pues, por distintas razones, o no se ha contado con este tipo de trabajo. Eh, y ahora, como hablo desde parte de las familias, a veces han sido las familias que no han querido que fuera la empleada del hogar, ¿le han pagado o no? En todo caso, eh, a veces sí, y a veces... Bueno, es, es, es todo un tema este, ¿no? Y, pero también, eh, bueno, no se puede contactar con las abuelas y abuelos, con amistades, con las redes de apoyo comunitarias, y, y esto lo han absorbido sobre todo las mujeres, ¿no? Y si en este sentido las personas mayores, estos abuelos y abuelas, eran un soporte de, al cuidado de sus nietos, pasan a ser una fuente de preocupación por el riesgo en que los coloca la pandemia. ¿no? ¿Y qué pasa que cuando hay, son las personas mayores y dependientes quienes necesitan cuidados? Yo, yo de esta parte sé más que la que he comentado antes. ¿no? Y, es que, y, y esto yo diría que ha habido situaciones dramáticas. ¿eh? Sin, muy, muy dramáticas, ¿no? Porque se, es decir, se, se pierden los apoyos de la administración, por ejemplo, se, se, se cierran los centros de día, cosa que es un respiro real para quienes cuidan. Antes, antes um, Astrid Ajenko decía, bueno, hay situaciones de cuidado que implican 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año y esto es así cuando tienes en casa un, un enfermo de Alzheimer por ejemplo ¿no? o, con, o con un ictus que ha afectado pues motricidad capacidades cognitivas por otra parte entonces este tipo de situaciones son muy estresantes son muy totalizadoras para las cuidadoras es decir para las cuidadoras familiares y no contar con este recurso como los centros de días ha sido dramático. Pero también se han perdido redes comunitarias, también a veces las propias personas contratadas en el hogar. Las situaciones más duras tal vez han sido las personas que han decidido sacar a su familiar de la residencia por todo lo que estaba pasando, ¿no? Con lo difícil que esto ha sido, es decir, se ha producido una reogarización y una refamiliarización re del cuidado y también muchas angustias también por parte de quienes tenían familiares en residencias eh, por no poder visitar ni atender, así como el miedo a no poder despedirse si llegaban al final de vida, ¿no? ¿Qué desapareció también? que es muy importante? El cuidado que proporciona la comunidad. A veces la comunidad está invisible, que es nuestro entorno, ¿no? Los grupos de personas cuidad cuidadoras, las visitas de amistades, los contactos con el vecindario, las actividades realizadas en talleres, las compras y paseos por el pueblo o por el barrio, que han provocado un verdadero deterioro físico y cognitivo importante tanto a las personas cuidadoras como a las personas cuidadas por razón del aislamiento social y del distanciamiento. Por tanto, he de hablar de cansancio, de malestares emocionales provocados por esta situación. ¿no? Y, y bueno, y a la pregunta de si esto ha cambiado la distribución del trabajo, pues a veces sí, a veces no. Es decir, yo creo, y, y, a, y por los estudios que he visto que se han ido haciendo, que en los hogares donde previamente existía mayor implicación masculina, y esto ocurre... Eh, más en la crianza que en el caso de cuidado de mayores y dependientes, es decir, ahí los hombres no están prácticamente, o ya diría en qué en casos. Entonces, donde previamente existía mayor implicación masculina, la pandemia se ha llevado mejor, mientras que en los hogares con una división del trabajo más tradicional, más generalizada, eh, ha sido, eh, bueno, mmm, así ha podido ser muy conflictivo, han podido empeorarse las brechas de género que yo creo que empiezan por los cuidados, no empiezan las brechas de género, se habla de los salarios y de las pensiones, las brechas de género empiezan justamente con los cuidados y justamente antes se hablaba del, del, del teletrabajo, bueno, todo caso y acabo aquí, la emergencia social ha caído sobre los hombres y las mujeres, lo que muestra una vez más que fenómenos que en principio se dice es natural que las mujeres cuiden y todo esto, tienen consecuencias políticas y de género. Por tanto, no, es decir, no solo la familia es un colchón, las mujeres son básicamente las que han sustentado este colchón con todo lo que esto supone. Y vamos a ver cómo seguimos. Gracias, Dolor. En relación al, a las trabajadoras del, del Hogar y Cuidados, eh, como estabas comentando, Dolores, se produjo y sobre todo durante la primera ola, durante el confinamiento, eh, un impacto durísimo eh, sobre ellas porque eh, muchas de ellas tuvieron que perder muchas, sus empleos, es decir, que tuvieron que abandonar sus Tuvieron que abandonar sus, sus empleos y además muchas de ellas perdieron, perdieron a su vez, en el caso de las trabajadoras internas, perdieron también sus, sus hogares, los lugares en los que, en los que vivían. Eh, sumado a las grandes dificultades para poder, eh, para poder, muchas de ellas en situación irregular, cobrar eh, el, el subsidio que, que se había generado para el sector desde el, desde el gobierno. ¿no? Entonces, eh, desde ahí queríamos preguntar a Blanca... Y, y a Ana, si podíais contarnos más de esta realidad, de, de lo que ha sucedido eh, durante la pandemia en, en el sector de las trabajadoras de hogar, eh, cómo se afrontó la situación y, y bueno, qué ha pasado ¿no? en este tiempo. No sé si queréis comenzar, Ana o Blanca. Eh, como quieras, Blanca, eh, eh, explica. Pues. Este, bueno, lo que puedo explicar es que cómo yo viví el confinamiento, ¿no? Es lo que quieren saber más. Entonces, bueno, yo no perdí mi trabajo, solamente mi jefa me dio para que yo venga a estar en mi casa, como ella es una persona este, que es enferma y entonces ella tenía que también cuidar su parte de salud y para que yo también no le pueda contagiar o algo así por el estilo. Y como tenía su esposo, ella es joven y tiene su esposo quien le va a cuidar, que se quedó también confinado, ¿verdad? Entonces ella me dio a mí para que yo pueda venir a mi domicilio y estar ahí durante los un mes. Y después tuve que ir otra vez. Pero hay otras compañeras que perdieron su trabajo, que fueron despedidas por el confinamiento. Es decir, y, eh, fue muy duro para muchas. Para mí en particular, no tanto, ¿verdad? Pero este, para las otras, muchísimas compañeras, sí. Porque encima que dijeron que se, se iba a cobrar, este, ¿cómo se dice? Un subsidio, ¿verdad? Uh -huh. Que muy poquitas las que cobraron no todas cobraron y además hay gente, las migrantes, hay muchos que no tienen papeles y entonces esos no tienen derecho a nada, pero sí que a trabajar y además son despedidas también y después por no tener papel no se la contrata otra vez, tiene que, bueno, es todo un, fue todo un desastre y hasta ahora hay muchísimas compañeras que no pueden trabajar, que no están trabajando, no están consiguiendo trabajo. Pero gracias a Dios, eh, mi caso no es eso, ¿verdad? Yo viví un, mi confinamiento acá en mi casa y, y, bueno, ¿qué es lo que puedo decirle más a usted? Sí. Blanca, ¿cómo, cómo, ¿qué estrategias pusieron en marcha las, las trabajadoras de hogar para intentar afrontar esa situación? Porque cuando, como no había recursos por parte del del Estado, ¿no? En el caso del... Existía el subsidio, pero como explicas llegó a muy pocas. ¿Qué recursos se pusieron en marcha ahí? O sea, ¿cómo, cómo se salvaron estas situaciones? No, no, no se puso ni un recurso. No. Nada. Yo me nada. refiero que cada persona tuvo que acudir a sus familiares o amigas. Eh, sí, exactamente. Como se podía. Algunos pasaban hambre. Pasaron hambre hasta conseguir trabajo otra vez. Porque este, las migrantes especialmente pagan por el cuarto donde está viviendo. Los fines, lo que son las internas, los fines de semana, tiene que venir y ese lugarcito, esa cama donde tiene que dormir, tiene que pagar. Y si te quedas sin trabajo, no tenés. Y el gobierno no da tampoco un lugar donde ir a dormir. Así es que. Se vivía de la caridad, viven de la caridad. Pero en fin, eh, como dicen siempre, Dios es grande y entonces siempre se encuentra un huequito por ahí. Pero que sí que eh, hay mucha precariedad y hay este, mucha desigualdad y también mucha injusticia. Eh, bueno, no sé si está contestado a lo que me preguntaste. Sí, claro que sí, Blanca. No sé si Ana, ¿quieres comentar también desde vuestra experiencia cómo lo habéis vivido? Eh, sí, bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, a ver, yo, eh, nosotras en, a tres calles, eh, cuidados en Territorio, que es un nombre muy largo, pero que dice muchas cosas… Eh, tenemos el, la experiencia, justamente nosotras empezamos a trabajar finales del 2019 y la pandemia nos cayó en marzo del 2020 cuando todavía prácticamente no habíamos arrancado. ¿no? Pero yo veo la, la situación en que como que la, la pandemia nos, nos explotó en la cara la realidad del tema de cuidados. ¿no? O sea, eh, llevamos mucho, ya cierto tiempo, y sobre todo en nuestro sector no, o en nuestro, en nuestro ámbito de, de relaciones, que hablamos eh, llevamos mucho tiempo hablando de cuidados mmm, si, de manera muy genérica, ¿no? O sea, bueno, cuidados, ¿qué es cuidados? Cuidado es eh, atender a un abuelito o una abuelita que está en su casa o a un niño o limpiar la casa. Para nosotros, son es un concepto, bueno pues eh, como ha explicado Astrid, ¿no? que para mí el, el, la exposición pues, debería ser el, el, los cimientos donde construir un modelo de sociedad. Yo la comparto completamente, ¿no? pero la realidad actual que estamos viviendo es que eh, la realidad no es... Eh, Bajo mi, bajo mi punto, lamentablemente, bajo mi punto de vista, es que se esté trabajando de manera pública y colectiva por, por reconstruir esa realidad de los cuidados. ¿no? Concretamente, como decía, en, en, en este, en este, cuando empezó el, el estado de alarma, concretamente, os hablo desde Vallecas, eh, que es donde nosotras tenemos eh, el ámbito de trabajo. Eh, perfectamente se visibilizó eh, la realidad. Estamos hablando de una crisis, pero es que ya estábamos en una crisis. Es que se, la crisis es, eh, salió, por la, salió por las costuras, ¿no? Eh, el problema de la vivienda en, en el barrio para principalmente también eh, las la personas migrantes. Eh, la ausencia de servicios públicos, como habéis comentado, eh, la precariedad del mercado laboral que ya venía y que en este momento pues bueno eh, ya te digo o sea, nos, nos dejó a gran parte de, de personas trabajadoras en un, una situación lamentable y que eh, por otro lado las personas que seguían eh, siendo servicios esenciales o teniendo que continuar a trabajar, se, se seguía exponiendo de una manera brutal, os hablo desde Madrid, no sé, en otros espacios, a, a, a la pandemia, porque seguíamos eh, transportándonos en servicios públicos, porque no había, o sea, había un, un desorden muy grande en la sociedad, porque no estamos trabajando, no, la sociedad no está trabajando o no estaba preparada para para atender este tipo de cuestiones, porque está focalizada exclusivamente pues en, en, en lo que hemos comentado, lo que habéis comentado antes, ¿no? o sea, en, en, en el mercantilismo, ¿no? todo lo que no sea mercado, pues ha estado absolutamente abandonado en estos últimos años. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues mm, por nuestra parte, lo, lo que hemos intentado dentro del barrio y dentro de la cooperativa ha sido seguir manteniéndonos como, como un servicio necesario en materia de cuidado. Ya os explicaré un poquito, me supongo que en, en otra pregunta, eh, más aterrizando lo, lo que hemos hecho. Sí si quería, por último, eh, bueno, eh, señalar que… Que, por otro lado, la parte buena o la mirada buena que yo por lo menos puedo comentaros es que sí que las redes sociales, por lo menos en este barrio y en otros muchos, han funcionado, nos pusimos en funcionamiento, ya habéis oído hablar de Somos Tribu, de las asociaciones de vecinos o de colectivos que se pusieron de manera solidaria y a, a intentar ayudarnos, a ayudar y ayudarnos entre todas y francamente eso ha sido una experiencia en el barrio eh, muy enriquecedora y, y que, bueno, se, intentamos que continúe funcionando porque sigue siendo muy necesaria. Muchas gracias, Ana. Dolores, no sé si quieres añadir algo sobre esto. Pues sí, uh, la falta de derechos de las trabajadoras del hogar. Es decir, y esto es un elemento que estáis reivindicando y con toda la razón, ¿no? porque no son del régimen general, lo cual implica que no hay derecho al subsidio de desempleo y, y, y esto agrava las situaciones, ¿no? por ejemplo. Entonces es una reivindicación que viene de años y que, como antes decíais, las compañeras que habéis intervenido con la pandemia bueno, se, se, se ha manifestado con toda su crudeza, ¿no? porque uh, ha habido despidos, efectivamente, ha habido familias que han respondido de manera razonable, como ha explicado Blanca, ¿no? bueno, ven o no vengas, pero sigues, sí ¿no? pero ha habido también personas que se las ha obligado a confinar o perdían el trabajo, y quienes lo, lo han hecho, lógicamente, es por necesidad, porque eh, de alguna manera iba a supervivencia. Nosotros también en, nuestro, en nuestra investigación hemos, hemos eh, hablado con, ¿no? y, y dialogado con muchas trabajadoras de hogar, después eh, hablaré también de trabajadores de residencias, de servicios de atención domiciliaria, que también son trabajos muy precarizados, pero en el caso de las trabajadoras del hogar eh, realmente ¿no? es el sector, digamos, que... Eh, no más, no más invisible, pero sí más maltratado desde el punto de vista laboral. Y ¿eh? por tanto, eh, es una estrategia que han hecho servir los gobiernos, que utilizan las familias porque no hay buenos servicios públicos. ¿no? Y entonces hay que dignificar el trabajo. Ya está. Dignificar quiere decir pagarlo mejor, reconocerlo mejor y con más derechos. Gracias, Dolor. Eh, quería comentar que, que bueno justamente como estabais apuntando eh, la pandemia ha hecho explotar como decía Ana eh, o ha mostrado la crudeza y la, y la, la vulnerabilidad en realidad del, del, del sistema de, de cuidados ¿no? que, que tiene una pata que recae sobre esa familiarización de los cuidados, es decir, sobre que eh, los cuidados se quedan en la familia y, y gran parte de los mismos en, en las mujeres o bien se mercantilizan eh, pero de una forma, eh, o sea, están mercantilizados, pero además de una forma eh, muy precaria eh, para las trabajadoras que, que están en esos sectores, tanto, tanto en el servicio doméstico como también en trabajadoras de, de residencias u otros dispositivos de este tipo. Eh, entonces, os quería preguntar como más en concreto eso, ¿qué supone, eh, aunque ya, ya ha comenzado Dolors, ¿no? el tema de derechos y de las condiciones? ¿Qué supone ese modelo mercantilizado en vuestro sector? Eh, pues eh, los sectores con los que estáis en contacto ¿no? o, eh, pues eso a nivel de derechos eh, y, y bueno si pensáis que ha habido alguna diferencia antes o después de la pandemia alguna mejora o empeoramiento de, de esa situación no sé si nos queréis comentar Blanca, Ana, respecto a qué pensáis que supone eso para las trabajadoras de hogar no pues todo el tema de, de derechos y no sé si queréis contar alguna de las luchas o de las reivindicaciones concretas en las que estéis Ana. Sí, bueno. Bueno, vale, aquí hay como varias patas, ¿no? Porque hablamos de, de, de un sector laboral, ¿no? Que es el, o sea, el tema de, de cuidados. Tenemos la, las em, eh, empresas que eh, atienden las, eh, las residencias. O sea, aquí ha habido, a ver, una... Eh, una desviación, de, bajo mi punto de vista, de, de servicios públicos hacia la mercantilización privada. ¿no? O sea, eh, han visto un negocio, en, se ha visto un negocio desde hace ya bastantes años, se está derivando eh, el, eh, un, un derecho que, que prácticamente estaba, re, estaba reconocido hacia una privatización, me estoy refiriendo concretamente al tema de, de, la, de las residencias y de la atención a domicilio y de bueno, pues, eh, determinados servicios sociales que, que, lo, que han derivado, que el negocio está derivado a empresas, incluso a fondos buitres. ¿no? Eh, eso es el mercado que está ahora mismo... Eh, ...regulando el trabajo de determinado sector de empleadas o de personas que se dedican a, a, a trabajos de cuidados. Luego está la parte, digamos, privada. ¿no? O sea, aquello que el Estado ha dejado en manos de las familias eh, y que han intentado regular a través de cuatro medidas, ¿no? o sea, la, el, la seguridad social, está de empleados del hogar que también es muy diversa porque está desde eh, aquella, aquella persona que está interna, como comentaba Blanca, que está cuidando a una persona 24 horas, que, que vive en la casa, de ahí hasta otra, eh, otro servicio que puede ser el de contratar servicios para cuidados del hogar o limpieza. Bueno, pues todo eso está dentro del ámbito de la... De, de los cuidados y de la contratación privada entre, entre familias y personas que, que trabajan esto no, bajo mi punto de vista, no está regulado ni lo piensan o sea, desgraciadamente ¿no? porque eh, no tienen necesidad ¿no? O sea, la, eh, el, el, la mano de obra está ahí eh, y nos aprovechamos y abusamos de ella es una mano de obra necesitada entonces, pues vamos, a, vamos y contratamos a esta persona. Entonces, ahí es donde, digamos, nuestro proyecto, mi proyecto de A Tres Calles, eh, demanda la corresponsabilidad en el consumo de cuidados. ¿no? Nosotras trabajamos desde... Porque el mercado, o sea, cuando hablamos del mercado, no todo el mercado tiene por qué ser malo, ¿no? O sea, no todo tiene que estar, como decía Astrid, tampoco... Eh, eh, de, eh, derivado de o controlado por el Estado puede haber un modelo de economía lo hay existe que es la economía social y la economía solidaria que debería de estar muchísimo más desarrollada y se debería de utilizar muchísimo más sobre todo en esta materia ¿no? ¿Por qué se contratan a empresas que son fondos buitres o a empresas que son eh, de, de grandes constructoras para para cuidar en residencias. Es que eso debería de estar vetado, ¿no? Pero dentro del ámbito del, del mercado, ahí está la economía social, que incluso por nuestra parte es sin ánimo de lucro y que el, con ello puedes conseguir una regulación y una, un, un mecanismo de... de en, de, de derechos laborales para las personas que, que están trabajando. ¿no? Eh, entonces, nuestra experiencia de A Tres Calles es, es conseguir esa, esa corresponsabilidad en el consumo. Nosotros somos una cooperativa de, de consumo de cuidados en el cual eh, eh, estamos participando socias consumidoras y socias trabajadoras abogamos por la corresponsabilidad y por la organización colectiva y por un modelo de funcionamiento horizontal. No sé si me he pasado de la pregunta. porque No, no te preocupes, porque bueno, nos metemos un poco en la siguiente, pero no pasa vale. nada, porque vamos mezclando y es normal que surja que así. Surja. Ahora luego te vamos a pedir de todas formas que nos lo cuentes un poquito más. Ana. Es, vale. Le quería pasar la palabra a Blanca... Eh, por si nos quería añadir algo de esto, ¿no? De que supone que, que, ese, que, el, que el, esta mercantilización del, del cuidado en, condiciones, en estas condiciones precarias, ¿no? Para las trabajadoras de, de hogar a nivel de derechos y demás. Bueno, este, yo quiero decir que derecho casi no tenemos. Las trabajadoras de hogar y que nunca se, se está firmando tan bien lo que se pide. Y este, como dijo Ana, como dijo Carmen, nosotros, este, hay muchísimos que están en el, como se dice, en la cola del hambre, porque este, se quedaron sin trabajo y no tenemos derecho a una este, indemnización o como se dice, no, no tenemos derecho a cobrar el paro. Eso. Las trabajadoras de hogar, no tienen derecho a cobrar el paro, y entonces, ¿cómo quedamos? No tenemos nada, nada de nada, y eso, eso es la lucha que se está haciendo y que se hace desde ese hogar, para, para que las trabajadoras de hogar puedan tener ese derecho, que vamos uh -huh. a ver si sale, que siempre cada gobierno promete que va a hacer uh -huh. y nunca hace. Y este que es muy esencial los trabajos, eh, los, las trabajadoras de hogar y los cuidados es lo más importante que debería de tener en cuenta el gobierno, pero no porque mediante las trabajadoras de hogar también este, las que tienen hijos, las que tienen su a su mamá o su papá que se le tienen que cuidar. Entonces eso pueden trabajar también y eso no se tiene en cuenta. Y ahora se está aprovechando mucho que se le tiene, este, se le paga menos del salario mínimo, mínimo, porque este, se ne tienen necesidad, las migrantes tienen necesidad y entonces se va a trabajar por, por un salario menos del mínimo, porque ...para poder cubrir sus necesidades. Y bueno, eso es lo que yo quería agregar. Y ojalá ya, que... Cuando, este hicimos, buen... cuando hicimos tu historia de vida... Eh, ...contabas sí. también cómo todo esto afecta a la situación de, las, de, las de vuestras jubilaciones, ¿no? Sí, muchísimo. Este, nosotros para empezar, las trabajadoras de hogar... ...uno, porque se paga menos, la seguridad social pagan menos, menos entonces eh, por ejemplo si vamos a pedirla eh, como se dice la no contributiva este, tenemos para que nos paguen la jubilación lo tenemos que tener el mínimo una cotización de 15 años si no alcanzamos los 15 años podemos pedir este, la no contributiva verdad pero este cuando nos llega el momento de jubilar si es que cumplimos con todo es muy poco lo que nos da de ponerle que sea un 350 un menos o más un poquito ni 400 alcance y cómo va a vivir una persona x va a vivir con ese sala con ese dinero porque eso sucede porque yo por ejemplo cuando me fui a ver cuánto yo según estaba pagando mis cotizaciones, ya nueve años estaba pagando mi cotización. Pero sin embargo, al hacer el, el recuento y al, al sumar, restar ellos ahí, me salió que cinco años nomás yo pagué la seguridad social. Y yo pagué nueve años la seguridad social. Pero me vale cinco años. porque Porque es muy poquitito. ¿Entiendes? No pagan el... Este, por ejemplo si yo gano un 700 800 euros entonces para que me hagan el contrato mi jefa yo tengo que presentar la mitad que yo gano y que yo estoy trabajando solamente me este en vez de 8 horas trabajo 4 horas al día y no es cierto estoy trabajando 12 horas y más ¿eh? pero por tener mi papel entonces yo tengo que presentar eso y eso es lo duro para una persona, para una trabajadora de hogar. Y cuando llega el momento de cobrar nuestra, nuestra, como dijo, nuestra jubilación, ahí está la cosa. Ahí está el problema. Bueno, no sé si contesté tú. Gracias, Blanca. Dolores, no sé si quieres añadir algo. En sí, concreto también quisiera, en relación sí, con trabajadoras de residencias y... Sí, sí, porque estamos hablando en todos los casos de sectores muy precarizados. Y la pregunta de cómo incide la mercantilización, yo también subrayo lo que decía Ana, es decir, no todo el mercado es igual, que hay iniciativas ¿no? como son estas de economía social que vale la pena tener en cuenta, pero sí es cierto que ha habido toda una situación en que, digamos, se ha facilitado mucho el que se expandan ¿no? residencias más que servicios de atención domiciliaria de tipo privado, pero que reciben dinero público a partir de la concertación de plazas. Por tanto, bueno, esto, esto ya da una base muy importante ¿no? de, de, de ganancia. Y por otro lado, también se han, eh, se han ¿cómo se llama? Se han, es decir... Uh, establecimientos de titularidad pública se han dado a gestión privada. De tal manera que propiamente servicios de atención domiciliaria y residencias que sean públicas, con gestión pública, son súper minoritarias. Un 10% si hablamos de plazas, no de instalaciones. ¿Eh? Por tanto, ¿qué pasa? Que el, el problema, como decía, no es, no es que haya privados, el problema es el lucro. Es decir, vivir, trabajar para cuidar y ganar para vivir, pues ¿por qué no? Claro que sí, ¿no? Y aquí tenemos trabajadoras que lo están haciendo y lo tendrían que hacer en mejores condiciones, ¿no? Pero cuando hay lucro por medio y sobre todo cuando hay empresas que están, digamos, que son empresas de estas internacionales, que están en el sector financiero, que están prometiendo a sus accionistas que ganarán más dinero con las acciones, ¿Esto en qué repercute? Repercute en unos bajos salarios y repercute sobre todo también en unas sobrecargas de trabajo. Pongo un ejemplo, ¿eh? es decir, se contrata menos de personal del que, se, del que se necesita para dar un buen cuidado. ¿eh? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? estamos hablando de salarios de que no llegan a mil euros. ¿eh? Por tanto, esto ya no es mucho, pero además... Digamos, por ejemplo, en una residencia, pues hay algunas, porque, bueno, conozco bastante esto, que están muy por debajo de lo que llaman ratios, que es la proporción entre trabajadoras y personas a cuidar, entonces están muy por debajo o no se hacen suplencias cuando alguien está enfermo, etcétera, con lo cual la carga de trabajo es tremenda y con lo cual también no se puede proporcionar un buen cuidado si sea de ir a destajo, si sea de ir a destajo. Hay veces que empiezan a levantar a las personas mayores a las 7 de la mañana para que alcance a todas las que han de levantar para que vayan a desayunar a las 10 de la mañana. Bueno, y os contaría otras cosas que no, no hay tiempo en este momento, pero también comentaros que las trabajadoras de los servicios de atención domiciliaria son tal vez las más invisibles. A ellas, digamos, han de ir de un domicilio a otro. En cada uno pasan 50 minutos, más o menos, y depende... ¿No? ¿De qué días van? Porque depende de, ¿no? de la dependencia de la persona que tienen que atender. Pero van de un sitio a otro. Es muy difícil tener un contrato a tiempo completo. Muy difícil. Estamos hablando de trabajadoras pobres. La mayor parte de ellas han de completar uh, su salario pues uh, siendo trabajadoras del hogar en otras horas o de limpieza en algunas empresas o bien trabajando en otras residencias. Cuesta mucho tener, insisto, porque las franjas en que se necesitan son limitadas, ¿no? Todo el mundo quiere, pues yo qué sé, de 8 a 11 de la mañana, o, bueno, por un lado, y por otro lado, porque estos desplazamientos que dejan horas entre medio hacen muy difícil, insisto, la mayor parte de trabajadoras son a tiempo parcial, no porque quieran, sino porque la propia dinámica laboral va así. Bueno, no sé si he contestado porque tengo la sensación que me dejo muchísimas cosas, pero efectivamente eh, yo creo que con la pandemia se han mostrado de manera cruda todas estas contradicciones. Eh, es verdad que ha habido un problema de atención sanitaria en las residencias, es así, pero esto no debe ocultar que hay un problema muy importante con lo que es eh, cómo las trabajadoras han de resolver las, los cuidados en unas condiciones que a veces nos decían es inhumano y repercute, es inhumano porque es, es como, no, algunas nos decían, es como trabajar, que las personas se convierten en manufacturas porque es una y otra y otra y otra y otra y otra. bueno pues esto no proporciona un buen cuidado a pesar de los esfuerzos que muchas trabajadoras hacen y evidentemente de que el cuidado no es solo hacer las cosas técnicamente, es empatía, es relación, es, es mucho más. ¿no? En relación a, a propuestas... Eh... De, de mejora, alternativas a este modelo mercantilizado precario, porque como ya adelantaba Ana, ¿no? Como, bueno, el, puede haber cuidados externalizados que pasen por otro tipo de, de organización del trabajo, ¿no? Con derechos y demás. Entonces, no sé si Ana te quieres extender un poco más en, en contar qué es eso de una cooperativa de consumo de, de cuidados eh, que yo creo que es algo muy, muy novedoso, o sea, es, va más allá que sea una cooperativa de trabajo para las, para las personas que brindan el, el, el trabajo de cuidados. Y no sé si, Dolores, nos quieres contar a lo mejor alguna experiencia que se conozca de políticas eh, en este sentido, no sé si en, en nuestro país o, o en otros lugares o de diseño de, de alternativas ¿no? que, que conozcas. Ana, no sé, no sé cuál de las dos queréis... Eh, bueno, si queréis os cuento yo un poco la experiencia de A Tres Calles. Eh, como os comentaba, eh, nosotras eh, después de un proceso de constituyente, por así decir, y de, eh, con, la, eh, con ayuda y de la mano del anterior gobierno municipal eh, de, de Ahora Madrid, que... Eh, lanzó una un proyecto de iniciativa que se llamaba Mares, supongo que muchas lo conoceréis aquí, eh, pues eh, desde determinados colectivos y personas de, de aquí del barrio de, ba de Vallecas, del Puente Vallecas, eh, se nos ocurrió eh, la, eh, la idea de, de montar una cooperativa porque, bueno, ya sabemos, a nivel reivindicativo, pues en, en materia de cuidados y empleadas de hogar ya existen eh, colectivos y, y desde, la, desde lo teórico, pues evidentemente lo estamos viendo. Entonces, bueno, se nos ocurrió dar un paso más y mm, montar eh, una cooperativa, que digamos que ya estamos dentro del marco de, de una entidad jurídica con unas... Eh, obligaciones mercantiles, por así decir, ¿no? eh, Y entonces, bueno, pues constituimos, eh, estuvimos valorando qué, for, qué formato, qué fórmulas podíamos, eh, podíamos eh, eh, montar y realmente en el, eh, a nivel de, de la Comunidad de Madrid de eh, constitución de cooperativas es... Un mundo complejísimo, ¿no? Uh -huh. Por lo menos para mí. Y porque realmente no, tiene, no había el formato de cooperativa de socias consumidoras y socias trabajadoras, ¿no? O sea, eras o socias consumidoras o, o consumidores o trabajadores, ¿no? Entonces, constituimos eh, cooperativa de consumidoras, de, de personas consumidoras, pero eh, tenemos socias de trabajo también, ¿no? El objetivo pues, era eh, trabajar la corresponsabilidad en materia de cuidados para, para contratar que las personas que consumimos, yo soy socia consumidora, eh, las personas que necesitamos eh, servicios de cuidados o de limpieza de hogar o de cuidados de, de, de menores, etcétera, poder eh, trabajar mano a mano en la organización del trabajo con las socias de trabajo, que a su vez ellas mismas son eh, las, eh, las eh, responsables de la organización del trabajo, ¿no? del trabajo de día a día y de, de la dinámica. O sea, que nosotras no somos, la, las consumidoras no somos las, las jefas, ¿no? que tenemos una plantilla de, de trabajadoras a nuestro a nuestro servicio, sino que trabajamos eh, la, la cooperativa de manera horizontal, a través de la asamblearia y, y diariamente pues, con distintas actividades. Eh, digamos que esa es, no sé si me he explicado bien, si no me preguntáis más en concreto, eh, eh, un eje principal ¿no? de, de, de lo que es la cooperativa. Luego, eh, el siguiente, digamos que la siguiente palabra clave que tenemos en, en, en nuestro, nuestra denominación es a tres calles. ¿no? ¿Qué es a tres calles? Lo que queremos hacer es acercar a las personas que trabajan en cuidados con las personas que son cuidadas. ¿no? Precisamente por lo último que comentaba Dolors, ¿no? que eh, los desplazamientos que las personas que trabajan en cuidados tienen que hacer son infames ¿no? y muy poco operativos. Eh, entonces, Y además eh, pierden mucha calidad humana porque no te da ni siquiera tiempo a, pues, a conocer a, a la persona que estás cuidando. ¿no? Eh, entonces, nosotras trabajamos con personas que trabajan en Vallecas, que viven, que viven en Vallecas, que trabajan en, en la cooperativa para socias de Vallecas. O sea, no que seamos nacionalistas vallecanas. Ese es el motivo que... que... Eso nos, nos limita también porque realmente, y estoy hablando de Vallecas que son 250.000 habitantes, o sea, que es más grande que Valladolid seguramente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos ciertas dificultades de funcionamiento, pero es el reto. Pero es, es Vallecas Puente, también trabajamos Villa, incluso algo de Moratalar, pero no más, ¿no? Porque queremos que la proximidad, queremos avanzar en la proximidad, ¿no? Y eh, nuestras socias de trabajo eh, cotizan todas a la Seguridad Social, tenemos un convenio a la, al régimen general de la Seguridad Social. ¿no? Eh, tenemos eh, Aplicamos el convenio colectivo y todos los derechos y obligaciones que la reglamentación laboral requiere, porque pensamos, eso es algo fundamental que, que tenemos en, en, en nuestro, nuestra dinámica de trabajo, que el trabajo de cuidados es un trabajo más, o sea, tú puedes, vas a una peluquería y es una actividad económica, tú vas a, a, a fontanero o vas a un electricista y son profesiones y eh, eh, trabajar en el hogar también es un, queremos que sea una profesión. De hecho, también eh, avanzamos, estamos avanzando bastante en, todo esto en pandemia, ¿eh? o sea, que, que esto lo hemos hecho en el 2020. Eh, avanzamos en la formación de, de las eh, socias trabajadoras, ¿no? eh, Todas tienen el certificado de profesionalidad y seguimos haciendo talleres y cursos porque la calidad en el trabajo también es algo que, que queremos trabajar y, de, y desarrollar. Eso es una, digamos, el, el núcleo principal del contenido de, nuestra, de nuestro proyecto cooperativo, pero... A su vez también, eh, como nosotros consideramos que el, el, los cuidados son un derecho, eh, abogamos a, a la necesidad de acudir a las administraciones públicas para que eh, eh, también sean corresponsables en, en, en aplicar recursos y aplicar eh, eh, proyectos eh, que ...que se puedan implementar en, en el barrio de Vallecas concretamente, ...que es donde nosotras estamos actuando, ¿no? Eh, esto, que teníamos bastantes esperanzas puestas con el Ayuntamiento de Ahora Madrid... Se, ...lamentablemente se nos han caído... Mm, ...puede ser por, como consecuencia de, también de, de la situación de confinamiento... ...pero queremos retomar el contacto con, pues, con los servicios municipales... Para que eh, sean conscientes de lo que hablábamos antes, ¿no? que tienen que acudir a la economía social para aplicar eh, recursos para, en materia de cuidados en el barrio. ¿no? O sea, que la atención a domicilio, nosotras hemos diseñado dos proyectos: uno que se llama eh, Bono Cuidado, que sería una fórmula para poder. Eh, las personas que no tienen suficientes recursos para poder contratar, porque lógicamente, claro, nosotras eh, tenemos una tarifa de precios para, de servicios, de servicios con, eh, con di distintos precios, y lógicamente para poder eh, conseguir tener salarios medianamente dignos, tampoco nos vamos a poner medallas, ¿no? lógicamente hay que pagar el servicio. Somos conscientes también de que vivimos en un barrio obrero donde hay muchas carencias, como ya se ha visto, y, pero entendemos que el cuidado también tiene que llegar a aquellas personas que no tienen recursos. Inevitablemente eso tiene que pasar por la administración pública. Y estamos trabajando estos dos proyectos que se llaman el bono cuidado y tenemos otro proyecto de atención a la soledad no deseada, que queremos colocárselos al ayuntamiento, pero que no llega nunca a atendernos. ¿no? Y por tercera línea de trabajo, digamos que podíamos, que estamos también intentando eh, abordar, pues es la... El, el mantenimiento en las redes, ¿no? De la red, hacer red en el barrio con los colectivos, con las asociaciones, con, con todas aquellas personas que, que estén interesadas en seguir trabajando y avanzando en el tema de poner la vida en el centro, como hemos hablado antes, y con, por dignificar el trabajo de, el trabajo de las personas que, de empleadas de hogar y, y, y de cuidados, ¿no? Eh, reivindicar sus derechos laborales, que se contemple como un trabajo más, o sea, que se vea, porque parece que la chica que me ayuda o esa mujer que tengo en mi casa y que me echa una mano. Esto es un trabajo y es una profesión. Y nosotras queremos avanzar en, en conseguir que se conciencie la sociedad en, en, en estos temas. Y más o menos. Muchísimas gracias, Ana. Súper interesante. Mira, por ahí por el chat os estaban dando la enhorabuena y, y bueno, os invito también a que visitéis la web y demás, que ahí tienen bastante información. Antes de darle paso a Dolores, quería comentar que Blanca se ha tenido que, que marchar justamente porque se tenía que coger el autobús para desplazarse porque, porque tenía que ir a, a trabajar. Vale, entonces ya nos había avisado que sobre las ocho y media ya tendría que, que marchar. Y nada, le, le paso la, la palabra a Dolores para seguir con este tema de, de alternativas o programas políticas. Gracias, yo quiero felicitar también a Ana porque me parece muy interesante y creo que también están surgiendo iniciativas que a lo mejor no son tan completas como esta y tan arraigadas ¿no? en el territorio. Por ejemplo, yo conozco en Cataluña Coópolis, que lleva Eva Mansilla y es, no intenta también organizar de forma cooperativa estas, ¿no? estas cuestiones. Me, me ha recordado, no digo que, que sean iguales, pero me ha recordado. Y hay bueno, también iniciativas de reivindicación de derechos ¿no? de trabajadoras, del hogar que son interesantes también, ¿no? Desde Mujeres Unidas Entre Tierras o, o la Asociación de Mujeres Migrantes y Diversas, etc. Es decir, que hay movimiento. Pero yo más que, construir, más que hablar de alternativas, porque yo creo que esto lo hemos de construir entre todos, lo que sí os quiero contar es una iniciativa que empezamos y que no sé si llegará a buen puerto que es que estamos convencidas que en este momento, convencidas todo un grupo de personas, ¿eh? que en estos momentos y después con todo lo que ha caído en la pandemia, con todo lo que ha pasado en las residencias, no se hace algo importante y sustancial a nivel político, perdemos la comba. Es decir, es así, lo perdemos. Entonces yo estoy muy decepcionada con, con esto porque sí es cierto que he percibido en el gobierno central de España, pues una cierta sensibilidad hacia estas cuestiones, pero de momento no se materializa, de momento no se materializa, hay más sensibilidad, pero de momento no se materializa. Y en estos momentos, por ejemplo, que en Cataluña sabréis que hay como un sainete de que no se acaba de constituir gobierno eh, en la comunidad, he estado revisando los pactos que se han hecho hasta ahora y este tema no aparece no aparece, y lo digo con indignación, porque insisto, si después de todo lo que ha caído no aparece, entonces soy muy consciente que las cosas no se regalan y que si no hay demandas desde la sociedad no podremos hacer nada. Entonces la iniciativa que, que, que, que intentamos llevar adelante es hacer una especie de red o, o de alianza, si queréis, entre personas académicas y personas del de, de, de asociacionismo ¿no? de, de, de los cuidados y personas individuales es igual, queremos hacer un fórum social uh, en, en Barcelona, seguramente será, lo tenemos programado para noviembre, a ver si lo conseguimos porque estoy, estoy hablando, ¿no? para dar voz a las personas cuidadoras de todos los niveles para también, digamos, exigir que salga de allí una demanda a los gobiernos de que se haga un plan de cuidados, estoy hablando de Cataluña, no nos metemos en, es decir, a ver si lo conseguimos además, y estamos convencidas que esta alianza puede ser fructífera, es decir, y que esta red que, que intentamos montar no ha de ir, digamos, en detrimento de las redes que ya existen, porque hay muchas precisamente, sino conformar, por decirlo así, un paraguas más potente que de alguna manera pueda tener interlocución con los gobiernos para exigir demandas que, y por tanto, tendremos que llegar a consensos, a consensos en este, en este foro que, que a lo mejor es difícil, ¿eh? que a lo mejor no, no estoy idealizando nada, ¿eh? pero al mismo tiempo, ¿qué mínimos consensos podemos tener para exigir desde la sociedad que se haga algo? Porque yo ya estoy harta de que con tanta pandemia no se haga nada, desde, desde este punto de vista que estamos hablando. Y por tanto, me indigna especialmente de la situación de, en Cataluña en estos momentos, que ya no os voy a decir si estoy a favor de unos o de otros o de todo lo contrario. Pero que quien pueda hacer gobierno, que lo haga. Y por tanto, que asuman las responsabilidades que les toca. Y que no es suficiente con decir hemos vacunado antes a las personas mayores. No. Hay que ir más allá ¿eh? porque esto tal vez es aquello de cómo eh, esta cultura cristiana aquí pues eh, predomina, se crea o oh, no en Dios, ¿no? pues ya pagamos el pecado, no les hicimos caso y ahora pagamos el pecado. Lo que se ha de hacer es que todas estas demandas que, se, que aquí han salido, ¿no? algunas, se tomen ¿eh? y por tanto yo creo que también... Toda esta cuestión tiene un contenido social y político importante y cuando decimos los cuidados han de estar en el centro es porque también estamos convencidas de ello. Porque finalmente cuidar es atender a las necesidades de otras personas y esto rompe con el individualismo exacerbado de nuestra sociedad, rompe con el utilitarismo que ha de tener todo y por tanto pensemos por una vez en la necesidad de esto, de pensar no solo en nosotros, sino en las necesidades de los demás. Y esto como valor es revolucionario. Cuidar es la nueva revolución si conseguimos que se ponga en el centro. Ya está. Muchísimas gracias Dolores. Eh, hay algunas personas que, hay un par de personas que estaban esperando para preguntar, hay una persona que hace un ratito ha puesto algo para ti en el chat y también está por ahí Ana, que había levantado la mano hace ya bastante rato, le voy a dar paso y luego leo algunas de las que están por el chat. Ahora, perdonad, es que no conseguí activar el micro. Buenas tardes. Sí, mira, yo sobre todo he levantado la mano eh, cuando, cuando Blanca ha hecho un comentario que, que me ha parecido, vamos, eh, totalmente de acuerdo y ahora Dolores eh, ha vuelto a insistir en él. Blanca ha habido un momento que ha dicho, es que desde el gobierno no se está haciendo nada para mejorar esto. Eh, bueno, yo os pongo un poco en situación y qué es lo que ha despertado en mí el decir, tengo que hablar porque si no, <ríe> reviento. Eh, yo vengo del mundo de la discapacidad, ¿vale? Tengo, voy en silla de ruedas, tengo movilidad reducida, eh, además eh, tengo una patología donde es muy habitual tener varios casos en la familia, con lo cual estamos hablando de familias con varios miembros afectados, enfermedades que empiezan en la infancia. Eh, ¿Por qué el gobierno o quien sea nunca nunca ha prestado atención a estas cosas porque ese trabajo siempre sale adelante porque en mi asociación casi todas las madres han tenido que dejar de trabajar para cuidarnos y este trabajo es invisible porque siempre sale adelante cuando llegue un momento en que deje de salir adelante entonces a lo mejor alguien hará algo pero mientras siempre haya alguien que lo saque adelante, seguirá siendo invisible. Por eso, un foro como este me parece fundamental para que se visibilice y se sepa lo que hay detrás. Por otro lado, el caso, por ejemplo, de, de Blanca, ha comentado que, que bueno, durante la pandemia, por ejemplo, eh, ella pudo quedarse en su casa porque la persona a la que atiende, su marido, eh, podía quedarse con ella. Bueno, pues, por ejemplo, esa persona es afortunada porque tiene un marido que la puede cuidar. Yo en mi asociación conozco muchísimos matrimonios jóvenes donde los dos son grandes dependientes, los dos van en silla de ruedas y viven de manera independiente en su casa gracias al personal que tienen contratado a lo largo del día. Entonces, en pandemia, estas personas tuvieron un problema gravísimo, porque justo en el momento inicial de la pandemia no se determinó qué eran servicios esenciales y qué no eran servicios esenciales. Y estas personas no se podían levantar de la cama si no va nadie a sacarles de la cama. No sé si somos conscientes de esto. Desde los servicios públicos, el Ayuntamiento de Madrid, concretamente que es donde resido, paralizó el servicio de ayuda a domicilio en plena pandemia. Una cosa que me parece gravísima, porque justamente lo que hay que hacer es reforzarlo, no paralizarlo. Con lo cual estas personas se quedaron vendidas, literalmente. Vendidas a, a que les pudieran ayudar sus familiares, que en la mayoría de los casos estamos hablando de padres de 70 y 80 años que no están en condiciones de movilizar a una persona en silla de ruedas y sacarle de la cama. O sea, o sea, esto me parece fundamental. Y luego, por otro lado, comentar otro caso cercano, porque lo conozco, sobre lo que comentaba Blanca de, del tema de la jubilación. Eh, mmm, como el problema que tiene el, el régimen de empleadas de hogar es que eh, bueno, se hizo hace unos años un intento de integrarle en el régimen general, pero vamos, un intento por, por llamarle algo, porque eh, no, no, no tienen los mismos derechos que un, que un trabajador normal y corriente. Es que es lamentable que una persona después de 42 años trabajando en el régimen de empleada de hogar, con sus papeles en regla, con su contrato en regla y todo de todo, le haya quedado de jubilación 600 euros. Con todo en regla. No quiero ni pensar... Como comentaba Blanca, no, solo tengo contrato de cuatro horas, porque si no, vamos, no quiero ni pensarlo. Entonces nada, simplemente quería comentar estas cosas. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana, por visibilizar esto. Hmm. Mira, había por ahí una pregunta de hace ya ratito en el chat, eh, que decía, hola, quisiera preguntar a Dolor si se percibe una tendencia por parte de la política a tirar de la refamilia, refamilización soportada de la pandemia, por la pandemia para impulsar recortes en servicios como los centros de día, residencias, etcétera? No sé las intenciones, yo lo que digo es que no hay reacción de momento ¿eh? y, y además fue muy claro, es decir, yo creo que el testimonio de Ana es muy interesante e importante sí. también, es decir, se suspendieron, en algunos ayuntamientos se suspendió el servicio de atención domiciliaria con lo que ellos supone, ya me lo he explicado muy bien. En algunos casos, por ejemplo, Ayuntamiento de Barcelona, ¿qué se hizo? Se preservó para aquellas personas que vivían solas o estaban en situación de mayor vulnerabilidad, pero donde había familia... Aquí contesto la pregunta. Donde había familia, y hay la familia, ¿no? Ana, tienes mucha razón de que si alguien lo hace y este alguien existe, y esto en las familias lo asumen las mujeres, pues, eh, pues es así. Entonces, esto yo, yo veo que también no hay una movilización social en torno a este tema. No lo hay. Es decir, no congrega gente a manifestaciones. Las mareas, ¿no? que, que han sido tan importantes en sanidad, en educación, en, en, este, en este tipo de situaciones, no, lo, no las congrega. Y, y por tanto, uh, bueno, es muy difícil. Por, por esto queremos hacer esta cosa que os comentaba antes, ¿no? de, de establecer estos lazos y complicidad entre el mundo académico y el mundo asociativo, sobre todo, ¿no? para, para, para intentar uh, desde allí hacer algo. ¿no? Refamiliarización. Es una es una tendencia que, que se puede dar. Yo no la descarto porque bueno, antes nos han hablado el representante del Ayuntamiento de Madrid y lo oímos por la radio y estas cosas o por la tele de que va a incrementarse el Producto Interior Bruto y qué los trabajadores y trabajadoras que han perdido el empleo, la crisis económica brutal que habrá en este país, ¿Fortalecerá los servicios públicos? ¿Dónde va a ir el dinero? Lo fortalecerá. Es que va a haber una crisis económica brutal. A mí, a mí que no me hablen en términos de PIB, ¿no? de Producto Interior Bruto, que nos hablen qué pasa ¿no? en la vida de las personas que, que, que, bueno, que tenemos trabajadores pobres, que tenemos mucha gente que ha perdido el empleo, que, va, que, que hay una situación social brutal, de, muy, eh, que, que se ha, se ha contenido, ¿no? con los ERTES y estas cosas, se ha contenido, pero va, un, va a haber un momento que va a explotar y esto se lo está de alguna manera, se lo aprovecha muy bien la derecha, ¿verdad? muchísimo, ¿no? porque genera muchas inseguridades. Y entonces, bueno, es fácil hacer promesas ante, digamos, situaciones de miedo, de penuria. Y, y, y ya está, es decir, no, no soy muy optimista por esto, de alguna manera eh, pienso que, que, que hemos de hacer algo y, y no sé si lo que hemos emprendido va a servir para nada, pero al menos hacer alguna cosa. Si sí, hay preguntas o aportaciones, reflexiones, experiencias que queráis compartir... Ana? Bueno, ya queda poquito. Eh, sí, simplemente en relación, eh, por continuar lo que Dolor muy bien estaba exponiendo, eh, es, es que yo también tengo esa sensación, no voy a decir derrotista, no es derrotista porque derrotadas ya estamos, o sea que solo nos queda ir para arriba. Eh, pero yo creo que volviendo al origen de esta. De esta sesión, la exposición que ha hecho Astrid, eh, para mí, bajo mi punto de vista, y el modelo de economía feminista que lleva mucho tiempo trabajando eh, la, pues, bueno un una modelo, ¿no? de, modelo de sociedad que creo que debería de servirnos de, de base para construir. Estamos hablando de los derechos de las personas trabajadoras, estamos hablando de los cuidados, pero es mucho más, ¿no? O sea, yo siempre me gusta eh, hablar de que entiende la gente por cuidados, es que para mí cuidar la naturaleza, cuidar a las personas, cuidarnos y ser cuidadas es un derecho eh, y, y tiene que ser el centro, ¿no? Entonces... Creo que, que aunque tengamos que empezar a construir desde ahora, porque nos da la sensación de que no tenemos nada, tenemos mucho construido, lo que no tenemos es política, no tenemos nuestra política, la política que sea capaz de hacer esto, porque eh, en este país lleva muchos años eh, construyendo lo contrario. ¿no? O sea, es una realidad, no hemos sido capaces desde de la ciudadanía de... de de, de formar una contracultura de, de esto que, está, que estamos viviendo, bueno, pues seguiremos insistiendo, ¿no? Es lo único que, que a mí me motiva para seguir trabajando en estos ámbitos. Y gracias, muchas gracias a Dolores por, por todo lo que nos ha expuesto, que es muy interesante. Bueno, gracias a ti también y a, y a todos los que participan. Y... y, y, y, y... Uh, Matt, eh, es decir, insisto en una cosa que tú has dicho que cuidar es un derecho y yo añado no es un capricho además, porque aquello de que sin cuidado no hay vida es así es, es así de cierto y es tan obvio que esto lo hace invisible es que es, es, es, es realmente contradictorio ¿no? pues pues sí, pues efectivamente los cuidados deberían estar siempre en el centro, ¿no? Ha estado súper interesante todo lo que habéis dicho. Eh, yo creo que hay que ser optimistas también, ¿no? Que antes, por lo menos los cuidados ahora están en la agenda, sí que se habla de ello, efectivamente hay que, hay que exigir, ¿no? Que se, que se tomen decisiones políticas y que se avance con presupuesto y demás. Pero bueno, yo sí que creo que, que hay que ser optimistas, ¿no? Que hace unos años de esto no, ni se hablaba y ahora hay como muchas más, más cosas, hay, hay materiales. Eh, bueno, hay terminologías, empieza, hay, hay mucha documentación, hay mucha gente estudiando en las universidades, mucha gente de a pie que está hablando de, de todos estos temas, muchas asociaciones muy interesantes como, como, ¿no? como las tres calles que hemos estado viendo aquí. Entonces, yo creo que sí que hay que ser muy optimistas con, con, con, bueno, con lo que está pasando. ¿no? Y, y nada, y bueno, lo que sí que quería antes de, de cerrar, os quería compartir una. hablando un poco de, de, de los recursos ¿no? que, que tenemos disponibles. Eh, os quería comentar que nos pasaremos también por el, bueno, que pasado por el chat. Eh, como vamos ya un poco tarde y lo interesante ha sido ¿no? justamente todo este debate, todo esto que os voy a mencionar ahora, es, os, esta web que os voy a enseñar ahora, está online, así que se puede acceder ya cuando queráis. Y, y bueno, pues simplemente mostraros un, algunas de las, de las cosillas que hay disponibles. Ahí hay, hay materiales, hay artículos, ahí están las historias de vida que se han mencionado. Hay algunas infografías, que algunas de ellas que las he utilizado Astrid en la presentación. Y hay también una, una aplicación que está encuesta de usos del tiempo, que, que creo que puede ser interesante también para aquellas que no lo habéis hecho, el, porque justamente pone sobre la mesa este tema de los cuidados, ¿no? ¿Cuántos tiemp ¿Cuánto tiempo dedicamos y quién dedica el tiempo a los cuidados en nosotros hoy en día? Eh, y sigue hacia, con, con nuestro entorno, lo que vemos es justamente eso, ¿no? Que el tiempo que dedicamos al cuidado, eh, las mujeres pues sigue siendo muy superior a, al, que, al, al empleado por los hombres. ¿no? Entonces, bueno, eh, solo quería compartiros esta, esta, pequeña, esta pequeña web y, y si os parece, bueno, pues damos, cerramos un poco la, la jornada, que para mí ha sido súper interesante. No sé, no sé los demás cómo, cómo la veis. Y, y nada, de hecho agradeceros a todos y a todas los que habéis estado presentes, participando activamente y escuchando. Y quería compartiros ya, cuando antes de que cerráis, una pequeña encuesta que cuesta con dos preguntillas por tener un poco vuestra vuestra opinión. vale Así que, pues eso, que muchas, muchas gracias a, a todos y a todas. Y, y bueno, desde de parte de Economistas de Andecha y, y nada, que estamos en contacto y hasta la, siguiente, hasta la siguiente jornada o hasta lo que toque. Muy bien, muchas gracias, gracias. a vosotras. Gracias a todas. Gracias por organizarlo.